Mis hermanos cristianos en la gloria, querido oyente otro jueves más, otra semana más, con una palabra que nos trae el Señor. Esta semana el Señor nos va, nos, nos trae un título, que eh, me avergüenza de este título, la vergüenza de un reino. Uy. Es una palabra que, que viene esta colación uh, de los cristianos, aquellos los cristianos que se dicen llamar cristianos, eh, ¿por qué? Por, porque precisamente esta semana estaba tomando un, un taxi y esta persona le rentó esta taxi a este hombre para que lo manejara, lo trabajara, y esta persona se hacía llamar cristiana. Y está el dueño de este carro, vio que este cristiano estaba fumando marihuana y estaba con mujeres y estaba posteando estas imágenes en, en su carro, en el carro del, del, del dueño por Facebook. Tremendo. Y otro caso es que hay una señora que le rentó a un pastor, un apartamento y este pastor no quiere salir y esta persona fue a la congregación, entonces a la congregación le dijo que ellos no, no, este problema no tenía nada que ver con la iglesia, yo digo, por favor, ¿qué está pasando? Y por eso este, este programa se ha llamado La Vergüenza de un Reino. Y es por eso que el Señor nos lleva rápidamente a 2 Corintios, capítulo 5, versículo 20, que nos dice, así que somos embajadores, en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. O os rogamos en nombre de Cristo, reconciliados con Dios. ¿Qué es un embajador? eso. ¿Qué es un embajador? Un embajador es un enviado oficial que representa a un soberano extranjero o proporciona un vínculo entre su país de uh, acogida y el país que representa. Eso es, eso es un embajador de reino de los cielos. Por eso nosotros decimos que somos esos embajadores del reino de los cielos. Pero, a ver, hay, como dice, hay muchos los llamados, pero pocos los escogidos. Muchos embajadores, pero realmente pocos, porque realmente quieren mostrar qué es un reino y quién es nuestro Padre y quién pagó el precio por nosotros. Y aquí tenemos en, nuestro, en este templo al Espíritu de Dios. Y es por eso que me tomé la tarea de buscar qué es un embajador. Un embajador es los que trabajan para construir las relaciones y desarrollar políticas que favorecen en tanto a la, al, al, al alfitrión como al país de origen del embajador. Entonces, nosotros estamos mostrando esa realmente, esa parte intachable de, de lo que somos. somos. Fuimos adoptados y intentamos demostrar lo que es, eh, nuestro padre nos está enseñando, que so no somos de este mundo, eh, fuimos de este mundo. Pero el Señor nos está diciendo, no, tú eres parte de mi reino. Y como eres parte de mi reino, tú necesitas demostrar que tú eres un hijo mío. Entonces, eso es lo que quiere demostrar. Otro punto más importante. Un embajador es designado por el líder. Mira, escucha esto. Un embajador es designado por el liderazgo de aquellos a quienes él, él representa. y se le da autoridad para hablar en su nombre. Dios nos ha da dado la autoridad. Así como nos da la autoridad de reprender a demonios, nos da la autoridad de, de decir somos hijos de Dios y es la forma que, como nos comportamos, como hablamos, como nos vestimos, Pero hoy en día vemos cristianos, hasta los, los que se hacen llamar cristianos por, los de la famosos de la televisión, somos cristianos, somos cristianas y andan mostrando mejor dicho la figura. Yo digo... ¿Qué tipo cristiano es eso? Y yo, como es el título? Y el Espíritu, el Espíritu Santo lo digo, la vergüenza de un reino. Un embajador debe ser cuidadoso. Mira lo que estábamos hablando, lo que te acaba de decir. Un embajador debe ser cuidadoso a lo que dice, a lo que habla, cómo se comporta. No, no seamos como estas personas, como siempre lo he dicho, y lo digo aquí en, en, en el ámbito colombiano, eh, es como los taxistas. Aquí los taxistas no tienen muy, muy buena fama, yo no sé en, en otro lugar del mundo, pero... Eh, uno, la mayoría no tienen esa, esa fama de que son muy cordiales con, con, con el público, con el que le, el que, eh, esa persona que le pide que los lleve a un lugar. Pero yo siempre he dicho que eh, por unos pocos, la el, el, como yo diría, el, el gremio, el, la mayoría de taxistas pierden esa credibilidad. Y así, somos, y así somos los cristianos. Por esos pocos que están dañando ese reino, no siendo la vergüenza del reino, ya generalizan que todos somos lo mismo y no lo somos en el nombre poderoso de Jesús tú eres lo mejor Yeshua que tú nos estás cambiando y, y estamos mostrando y aquí es personas que realmente está viendo lo que estamos nos está haciendo en nuestras vidas y en tu vida eh, realmente van a decir ese es realmente un hijo de Dios es un embajador del reino de, de, del Señor otra otro otro punto que que el Espíritu Santo me da, que un embajador debe representar el mensaje de un líder que no está representa, eh, representado directamente. Ese mensaje el solo el fue el nuevo terreno de los cielos, el Evangelio, la Palabra de Dios, no únicamente que tú te vayas al templo y ya, no, es entender lo que dicen los mandamientos de la Palabra de Dios. Un cristiano realmente como embajador, eh, es, por ejemplo, aquella persona que va de Colombia a otro lugar, sabe las leyes colombianas, entiende aquí a, a qué son las leyes colombianas y cómo debe comportarse un ciudadano colombiano en otro país. Y eso es lo que nosotros debemos demostrar como ciudadanos de, no de este mundo, porque no ya no somos, somos adoptados y no somos de este mundo, somos del Reino de los Cielos y como de embajador del Reino de los Cielos, debemos de demostrar lo que realmente somos. Una... Unos hijos de, sin arruga y sin mancha. Entonces ahí nos está diciendo el Espíritu Santo. Un embajador debe encarnar el carácter de su país de origen. Escucha esto, encarnar desde su país de origen, siguiendo las leyes y costumbres que no son necesariamente conocidas ni bienvenidas en la nación anfitriona. Como fuimos adoptados, mucha gente, no, como no conocen al Espíritu de Dios, y como estamos en el espíritu, y como estamos en el espíritu, conocemos todo lo que el Padre nos está diciendo a través del espíritu y, a, y a través del espíritu. Nos está diciendo cómo debemos comportarnos, cómo cómo debe bajar esa actitud, ese ese, ese, margen, ese esa forma de responder, esa forma de actuar, no como los ejemplos que te dije al comienzo, porque yo cuando, cuando me cuando me hablan, es que este cristiano y yo digo, este es la persona que yo soy. No me avergüenzo, ojo, no me avergüenzo, no pero estas personas no, no, nos están, ¿qué? Están destruir, están alejando almas. Yo, yo, yo digo, Señor, estas dos, esas dos personas, esos dos ejemplos están alejando, están alejando realmente a esas almas, a esas almas que son llamadas realmente para el reino de los cielos. Y es por eso que el Señor, eh, en, segundo, el segundo, en segundo, eh, la Carta de los Corintios, Uh, el capítulo todo capítulo 5 pablo miren eh, un punto muy importante es que el espíritu santo me, me hablaba eh, en este eh, en este capítulo que pablo es un embajador de reino los cielos y a diferencia de los embajadores políticos modernos es, eh, los políticos modernos únicamente tienen la apariencia y la levadura y pablo era que entonces eso lo que el señor eh, le, le agrada en el nombre poderoso de Jesús, porque por eso es jura Pablo. Pablo no se originó de la, de la nación que él representa. No, para nada. Él no se originó de esa nación. Sino una vez más que él que tenía que ser adoptado a través del sacrificio de Cristo y luego tuvo que experimentar un cambio. Y él experimentó el cambio en, qué? en que reconoció a Cristo Jesús como su rector, en que, en que reconoció a Cristo Jesús que él es el, el, el, que, el que transforma, el que cambia el que hace todo en tu vida eh, esto es de transformar una persona de adentro hacia afuera, no de, no de, no de afuera hacia adentro, entonces eso es de, de tu corazón, de tu vida, y es por eso yo, yo, yo te pregunto con esos es apuntes que me ponía el Espíritu Santo te uh, está dispuesto uh, una vez más tenía que ser adoptado ¿quieres ser adoptado a través del sacrificio de Cristo? tú dirás, claro que sí entonces uh, tienes que Tienes que experimentar un cambio en el nombre poderoso de su nombre, de Yeshua. Tienes que, que sentir ese poder, sentir su presencia en el nombre poderoso de jesús Y algo, otro punto muy importante, ya no era ciudadano del mundo. Ya Pablo no era ciudadano. El opuesto Pablo no era ciudadano del mundo. Y ya no veía las cosas como ciudadano del mundo. Nosotros ya no vemos las cosas como las veíamos en el mundo. Nosotros vemos diferentes. Ya ese chiste de... Doble sentido, ya no lo vemos de ese chiste doble sentido, ya nosotros, uh -uh, las cosas que te alejan de, de Dios, disculpa, a un ladito, oremos por ellos, como, decí, como dice a alguien, cada pollito se ve bonito en su cajita. Entonces, continuamos rápidamente eh, con esta palabra maravillosa. Pablo veía las cosas desde la perspectiva de un ciudadano del reino de los cielos, y es lo que nosotros debemos de ver, la perspectiva de que somos esos, esos hijos del reino de los cielos, y como esos hijos del reino de los cielos, debemos demostrar que somos diferentes, no como los ejemplos que te acabo que, que de decir, esos no son buenos ejemplos. Y por eso como te dije con lo de los taxistas, muchos taxis, hay muchos taxistas, pero pocos los que hacen que esa, esa área del tax, de los taxistas sea mala. Pero no todos los taxistas son malos, así que todos los cristianos no son malos. Si tú eres una persona que dice que los cristianos son lo, son lo malo, déjame decirte que no. Habemos muchos cristianos que somos buenos. Y de esos buenos eh, te vamos a mostrar la calidad, eh, que esa gran calidad... Eh, te va a mostrar que estamos en la gloria para hablar de Dios, y cuando estás en la gloria para hablar de Dios, hay un cambio en tu vida, en tu corazón, en tu forma de hablar, en tu forma de ser, en tu forma de pensar, en tu forma de vivir. Entonces, en el nombre de Yeshua, eh, tú vas a sentir eh, el cambio esa transformación. En eh, 2 Corintios 5,17, algo maravilloso que nos hablas en 2 Corintios 5,17, mira lo que. Eh, decía Pablo a Corintios en la, en la carta, en 5.16 dice, de modo que si alguno está en Cristo, escucha esto, Pablo está ahí, les está diciendo que si de, eh, de modo que si alguno está en Cristo, que si realmente tienes a Cristo en tu vida, mira lo que, lo que dice nueva criatura es, eres nuevo en Cristo, tienes tu pensamiento es diferente porque eres un embajador del reino de los cielos, todo es diferente en ti. Las cosas viejas pasaron, o sea, todo lo que hiciste en el pasado, el, el chiste de doble sentido, las cosas que tú pensabas, la parrante y todo eso, y que eh, el, el, el, el, hay muchas cositas, ya quedaron atrás y por eso Pablo dice y aquí, eh, aquí todas son uh, hechas eso es ser un embajador de reglamento aceptar a Cristo, reconocer que eres una nueva criatura, y todo lo que que te gusta el mundo para ya fuera, chao. Pero si tú quieres seguir, dale, venga, Y pero tú me estás preguntando: ¿vas a, va a ser una vida eterna? Claro que sí, pero en el infierno. Eso sí, vas a una vida en el, el infierno allá, todo chévere si quieres, pero no. Yo quiero una vida eterna con. Con con el, con el rey de Reyes, señores y señores. Y por eso eh, es maravilloso lo que hemos usado en la palabra. Eh, Pablo, una, embaja, eh, una vez más, un embajador que quiera difundir el mensaje de las buenas nuevas. Y algo muy importante que nos dice el Espíritu Santo en este, en, este, en este programa. Dios quería reconciliar personalmente con las personas con las que Pablo vivía. Todas esas personas que Dios pone alrededor tuyo. ¿Es para qué? Para ganar para Cristo. Los ejemplos que te puse al comienzo. ¿Tú crees que esas personas van a querer ser cristianas? ¿O van a, tener, van a querer tener una, un acercamiento a Cristo? ¿Tú vas a decir no? Yo sé que Dios es tan... Dios es el perfecto de hacer cosas maravillosas. Que Él va a hacer algo maravilloso para que esas personas tengan Cristo. Estos dos ejemplos. Dos cristianos. Uno que... Eh, eh, quería trabajar, que, vio, que le rentaran un carro para poder trabajar y le eh, dio plata a esta persona que no era cristiana. Y esta persona que rentó un apartamento, pero no se había querido ir y le ha puesto la posibilidad, pues no se a para juzgar, pero Dios, ahí la palabra dice, como tú oras, contigo, dice el Señor. Eh, mira, otra palabra maravillosa con... Hay personas que van contra el reino, contra el reino y, y no hay mucha y no, hay, y no se están comprometiendo con la, ciudadanía, con la ciudadanía del reino de los cielos. Muchas personas dicen soy cristiano, pero ser cristiano eh, tipifica eh, que tú necesitas, que tú necesitas mostrar una entidad intachable, que necesitas mostrar quién eres, quién es tu padre. Mi padre es el, el Jehová de los ejércitos. Él me está enseñando cómo ser, cómo cambiar, cómo transformar. Él me sacó el alcohol. Él me ha enseñado mucho, cosas en el nombre poderoso de Jesús. Ah, si, una vez más, si quieres seguir con el mundo, no te lo recomiendo. Vienes a la perdición, quieres tener paz, quieres tener tranquilidad, tienes un embajador de reino, de los cielos, en el nombre poderoso de Jesús. Y mira, eh, mira que lo, lo que nos dice 2 Corintios, la carta de Corintios 5, 6, 9, mira que lo, lo que nos dice... Así que, vivimos confiados siempre y sabiendo que, entre, entre tanto, que estamos en el cuerpo, estamos ausentes del Señor. Porque, por fe andamos, no por vista. Ahí te lo dejo claro. Si no lo entiendes, es otro video que vamos a hacer. Y ya para terminar, rápidamente vamos a ir a Efesios, que lo que nos decía... Uh, lo que nos dice Efesios, por el cual soy embajador en cadenas, que el conte nuevo hable de él como, como debo hablar. No importa las piedras, no importa lo que te digan. Yo a veces, eh, cuando dicen estos cristianos, pero sabemos que en el momento que esas personas que el Señor ponga alrededor de nosotros, eh, Vamos a poner esa semilla, porque el resto no va a ser el Señor. El Señor va a orar de una manera, no sé, de una manera sobrenatural. como el Señor es experto? Eh, personas verán este video hoy, mañana, en dos, en dos meses, siete meses, un año. Pero yo te invito a que compartas estos videos, a que, a que comiences... Esa es la forma de... de de esa donación, de, de hacer, eh, a comenzar eh, como suscribirte, compartirlos, y que otras personas también entiendan esas palabras. Porque yo sé que, yo sé que el Señor te va a poner personas en tu mente y para compartirlo. Que no te quedes esa, es con este video nomás en tu corazón, esta palabra en tu corazón, mientras compartirlo como ese gran embajador. Y como ese gran embajador necesitas demostrar realmente que tú marcas la diferencia. Y siempre traes la gloria, la honra al Señor. Bueno. Vamos a terminar y siempre dándole la gloria, la honra al Señor y oremos. Padre Celestial, Padre la gloria, en el nombre poderoso de Jesús, Señor, te damos gloria y honra, Señor. Te pedimos por estas personas, Señor, que se dicen llamar cristiano, Señor, como tú lo has titulado la vergüenza de un reino. Padre amado, Padre la gloria, yo te pido por cada uno de mis hermanos, yo te pido, Padre Celestial, que tú seas obrando cada uno de ellos, Aquel hombre que abusó de la confianza de este, de otro, de este otro ser humano y se llevó al car, a ese carro a hacer cosas que no debía. Aquel hombre, Señor, que eh, no, no ha alojado ese apartamento, Señor, que se le ha puesto la justicia de los, del hombre, pero nada, no ha pasado nada, Señor. Tú obra en cada uno de ellos, Señor. Nosotros no somos ahí para juzgar. Lo único que hacemos es orar. Y que esas personas, Señor, que... Es, eh, que se están viendo que es alejada de ti, Señor, tú hagas algo sobrenatural, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Que en un futuro las pueda volver a ver, Señor, y diga, conocí a otro cristiano y me hizo cambiar el, el aspecto de ese gran rey. Que eres un rey de, de amor, que es, un, que es un rey de misericordia, que es un rey de gracia, que es un rey que realmente quiere que seamos embajadores del de, de, de reino de los cielos. Como dice tu palabra, Señor, en la segunda carta a los Corintios, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son cosas, eh, cosas uh, son hechas nuevas, Señor. Padre celestial, ya las cosas viejas pasaron, Señor. Son cosas nuevas. Una transformación en nuestros días, en nuestros corazones. Cada día te pedimos, Señor, como esos grandes embajadores del reino de los cielos, Señor, que tengamos a tu Santo Espíritu en el nombre de Jesús. Amado Rey, poderoso, Señor. Te pedimos por Colombia, Señor. Te pedimos por Colombia, Señor, que sea esa, esa gran nación embajadora del reino de los cielos, Señor. Te pedimos que esté llena más de su santo espíritu. Te pedimos por Israel y por todas las naciones en el nombre de Jesús. Para tu gloria y tu honra. Amén. Y amén. Bueno, mis hermanos de Creos en la Gloria, de la fe que conquista, nos veremos el próximo jueves con otra emisión más de Dios Mediante. Y recuerda, seguirnos por nuestra página de internet que es en gloria.com por Facebook Uh, Twitter, uh, también por nuestro canal de YouTube, comparte tus videos, suscríbete eh, proclama las buenas nuevas de Reino de los Cielos, ese es ser un buen embajador, mostrar qué es lo que somos, esos grandes embajadores y siempre daré la gloria y la honra al Señor, pues recuerda que estamos en la gloria para hablar de Dios bendiciones <tose>